Padre, Muy buenos días, Buen día, ¿cómo está? Muy bien, ustedes. Buen día. Muy bien. Buenas, padre. Buenos días. Buenos días. Buenos Dígale, por favor, a nuestros queridos amigos, dónde estamos. Muy buenos días a todos. Están aquí en la parroquia de San Juan Bautista, En San Juan de Llanos. Sean bienvenidos a su casa. Muchas gracias. Continuamos, amigos de Un Café en Gaudium, y ahora sí, literal. El padre Isidro hizo favor de invitarnos un cafecito, bueno en este caso té, pero pues algo caliente. Ya, y, ya lo debíamos, ¿verdad? ¿Cuántas <ríe> veces teníamos un programa y era el café en Gaudium y no teníamos café? Exactamente. Es babe, pues. Hoy sí ya es café, muchas gracias padre. No, de nada. Padre, pues platíquenos más acerca de su parroquia, ¿cuál es su nombre oficial? De la parroquia eh, San Juan Bautista, para distinguir de otras parroquias es, se le llama de Llanos. ¿Su festividad padre? 24 de junio. Con qué parroquias colinda y dónde estamos, padre? Estamos es perteneciente al municipio de San Felipe Torres Mochas y colinda con San José de Pinos, la parroquia de San José del Tanque, Nuevo Valle y San Felipe Apóstol. ¿Cuál fue el nombre del primer párroco, padre, de esta comunidad? El primer párroco se llamaba Juan Antonio Cuevas Rodríguez. Uh -huh. Este, y en, estando aquí en la comunidad, ¿cuáles son los grupos parroquiales que tienen aquí en las parroquias? Son las catequistas, los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, los adoradores, los monaguillos, los coros, la liturgia. Entre otros grupos también de, está un grupo de querima, también un grupo muy fuerte. Y hay otros grupos que, que se van formando, se va rescatando el grupo juvenil también y el de adolescentes. Uh -huh. eh, bien padre, ¿cuándo fue erigida esta parroquia? La fecha de erección de esta parroquia de San Juan fue el 10 de septiembre de 1968 Entonces si ¿sí lleva ya un buen tiempo esta parroquia Sí, hace pocos años, eh, fueron los 50 años como parroquia, antes era una vicaría ah, Pero sí. tiene un poquito más de 50 años que, que fue erigida como parroquia Continuamos amigos de este café en Gaudium, desde la parroquia de San Juan Bautista, en San Juan de Llanos. Padre, eh, cuéntanos ahora cuál es la problemática social que usted tiene en esta comunidad parroquial, que ha detectado? Lo que yo he visto en este poco tiempo, pues es la violencia, eh, la, algo de inseguridad, el alcoholismo y la, la drogadicción. Económicamente hablando, las personas de estas comunidades, ¿a qué se dedican, padre? Se dedican a, a la agricultura, la ganadería, y salen a, a otros lugares, a empresas, a trabajar. O también de casas en los hogares. Ajá. ¿Qué aspectos positivos tiene esta comunidad parroquial, Padre? La gente es muy, muy sencilla. La gente está llena de, de fe, del amor de Dios. Participa mucho en la liturgia, en las eucaristías. Eh, tienen mucha confianza en nuestro Señor, el acercarse pues a los sacramentos, las bendiciones, verá la fe es muy importante aquí en las personas humildes, sencillas, y sí, es mucho todavía de, de respeto al sacerdote, verá todavía una autoridad moral en, en toda la parroquia, en, en todas las comunidades, uh -huh. y sobre todo pues llena de, de fe y de mucha devoción. Uh -huh. ¿Cuánta población tiene aproximadamente, padre? Aproximadamente son 30.000 mil habitantes. Algunos están aquí, otros eh, han emigrado Ajá. o están en otra ciudad, pero o sea, sí hay más o menos esa cantidad. Ya sea que vivan aquí o han salido a, otras, a otros lugares. Uh -huh. Bien, eh, también le iba a preguntar, ¿más o menos cuántas comunidades son en total, padre, aproximadamente. En total son cerca de, de 50 comunidades pero bueno se atienden algunas, algunas son de esas 50, son muy pequeñas como dos o tres familias y van a, a las capillas, a las iglesias que se celebra uh -huh. y van a ir los fines de semana cuando se celebra también la misa y se reúnen en, en las demás comunidades. Más o menos, ¿cuáles serían las comunidades así más representativas para las más grandes que usted ahorita la a la uh -huh. Sí, las más grandes, bueno pues es aquí San Juan, uh -huh. La otra es San José de los Barcos uh -huh. y la Cantera Azul, son las más grandes que se celebra en la cantera Nuestra Señora de Guadalupe. Ajá. ¿Y en los barcos? Los barcos celebra San José. ¿Y aquí San Juan Bautista? Aquí San Juan Bautista. Uh -huh. Hay otras eh, capillas, otras iglesias que son comunidades medianas, pero, uh -huh. pero esas son las tres, son las más, las más grandes. Así es. Pues continuamos amigos por este recorrido por la parroquia de San Juan Bautista, en San Juan de Llanos. Ya lo saben que si les está gustando el programa, dale like, comparte y regálenos estrellas. Continuamos amigos de Un Café en Gaudium por este recorrido por la parroquia de San Juan Bautista y nos encontramos ahora en un lugar muy especial, ¿verdad padre? Esta es la, la pila bautismal, donde pues muchos cristianos de esta comunidad se bautizan. Eh, fuera de cámaras, el padre y un servidor platicábamos acerca de la catequesis Y me dice que era el grupo más fuerte Dígales cuántos catequistas son aquí en esta comunidad, padre Son 100 catequistas Aproximad aproximadamente ¿Aproximadamente cuántos niños tienen en catequesis, padre? Han de ser unos mil, cerca de mil Cerca de mil De todas las comunidades de, de más de las 50 comunidades De todas las comunidades, sí ¿Cada cuánto aquí son los bautizos, padre? Los, se bautiza aquí siempre, todos los domingos, uh -huh. eh, después de misa de 12. Uh -huh. ¿Cuántos más o menos niños bautizan? Más o menos? Alrededor de 5, sí. de 3 a 5 cada, cada, cada domingo. domingo cada. Ok. Eh, ¿Cada cuándo aquí hay confirmaciones y más o menos en qué fecha son para? Las confirmaciones son una vez al al año y por este año pues se van a hacer el 20 de noviembre. Uh -huh. Eh, en cuanto a enfermos, padre, ¿cuántos enfermos tiene más o menos o son pocos o son muchos? Son enfermos, son pocos. Uh -huh. La mayoría ya son personas de, de edad avanzada, pero sí son, son pocos los que... Uh -huh. eh, ¿Las personas es de esta comunidad parroquial se acercan a los sacramentos o pues, es menos o como usted puede sí. decirlo? Sí, de hecho ha habido algunos cambios en horarios de misas y... Y sí, se han acercado más Yo he visto que Cercan más las personas el, A la Eucaristía Ajá. ¿Cuáles son los horarios de confesión, Padre? Los horarios de confesión Siempre se aprovecha Pues también por las distancias En las comunidades Siempre procuro Cuando voy a misa uh -huh. eh, Confesarlos también Confesarlos aprovecho eh, Cuando se celebra Y en ese momento se confiesa también para pues no ir y venir, sino pues también aprovechar la, que va la comunidad uno y ahí se me estoy un momento ahí con unas personas. Ok, muy bien. Continuamos amigos de este café en Gaudium, seguimos desde la parroquia de San Juan Bautista, aquí en San Juan de Llanos. Y continuamos, amigos, de Un Café en Gaudium, con, aquí con el Padre que nos hizo el favor de recibirnos. Lo estamos interrumpiendo en sus labores. Yo lo no, sé, ya me está viendo feo desde hace rato. No, este... Pero me gustaría preguntarle antes de que me corra, este, ¿cuáles son las devociones que tienen aquí en la comunidad? Hay varias devociones, entre ellas la Virgen de Guadalupe, eh, la Santa Cruz, el Niño Doctor, el Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bautista, y entre otras devociones mm. que que hay en las comunidades. Y, por ejemplo, nosotros que venimos de León, pues es una zona urbana muy grande, y es un, es un monstruo, dirían muchos. Este, ¿Cómo es un fin de semana para a un padre que vive en, en una comunidad alejada, y que podríamos decir pequeña como esta? Sí, bueno, pues los horarios de misa o cuando voy a las comunidades entre semana, son los ranchos más pequeños. bit ya me voy rolando un mes o cada 15 días a a esas comunidades de martes a viernes. El viernes voy a dos grandes, que es Cantera Sur y Los Barcos, y el sábado voy a Tierras Prietas, Rancho Seco, La Lagunita, y termino aquí el sábado de la noche, aquí en San Juan. Y el domingo, pues se va a las 7 de la mañana a alancón después La Cantera Sur. Los barcos, arrastres y termino aquí en San Juan de Llanos y lo bautismo. A veces piden otras misas de alguna devoción o uh -huh. también pues algún novenario o cuando hay difuntos también, o sea, es una misa extra que se celebra también. Y por ejemplo decía, inicia a las 7 de la mañana, ¿a qué horas usted dice ya acabé, ahora sí, ya? Sí, ya como alrededor de las 5, más o menos 5 o 6 de la tarde los domingos. Horario corrido completo. Todo el domingo es el sí. día más que hay más celebración. Muy bien. Este, antes de despedirnos, me gustaría pedirle si nos pudiera arreglar un mensaje para todos nuestros seguidores en redes sociales del Semanario Gaudium, uno que le nazca aquí del corazón. Pues que muchas gracias por su entrevista de todos ustedes y un mensaje para todas las personas que, que pidan mucho por las vocaciones, que haya más vocaciones sacerdotales religiosos misioneras que pidan por todos los sacerdotes, por el señor arzobispo, por toda la comunidad, claro, todos somos importantes, todos los bienes Y que de corazón, pues, llevo poco aquí, cerca de dos, dos meses aquí en esta parroquia. De hecho, es mi primera parroquia, pues, como, como encargado. Y es una muy bonita experiencia. Uno va aprendiendo muchas cosas y estoy a la mejor disposición para... Ayudarle a todas la, las personas, junto con ellos voy aprendiendo, vamos a, a soñar, vamos a tener pues varias ideas en todo este proyecto de, de pastoral y también en las demás realidades sociales, en fin, todo lo que implica pues la de, de iglesia y todo lo que yo pueda ayudarles, servirles y estoy a, a sus órdenes para todos ustedes y mucha oración, mucha oración por todos sí. bueno y nosotros le deseamos la mejor de las suertes les mando muchas bendiciones aquí en, este, en su trabajo en esta comunidad y a todos nuestros seguidores les recuerdo que si les está gustando el video denle like compártanlo con sus amigos regálenos estrellas para seguir haciendo este trabajo que hacemos con mucho cariño para ustedes y antes padre de partir si me pudiera regalar su bendición claro que sí muchas gracias a ustedes quienes nos acompañan a quienes nos siguen y que Dios les bendiga y pido por todos ustedes, la bendición de Dios todo, poderoso, Padre, Espíritu Santo, de de ustedes y sus familias, también, está para siempre. Amén. Amén. ¿Qué tal amigos de Un Café en Gaudium? Sean bienvenidos a una vez más a esta semana de Su Café en Gaudium. Soy Gabriel Rodríguez y como cada semana me acompaña Francisco Ramírez Panchote. ¿Cómo estás el día de hoy? Estamos muy bien, estamos este, agradables aquí en una comunidad de San Juan de Llanos al norte de la diócesis cerca de San Felipe de Torres Mochas, entonces pues estamos felices estamos contentos ya nos echamos un cafecito ahí con el Pablo, pues, todos estamos felices sí ahora sí que cambiamos de rumbo primero nos fuimos a San Pancho, luego este, tuviste la oportunidad de irte a Manuel Doblado y en esta ocasión estamos aquí en San Juan de Llanos poco a poco estamos desenredando este mapa de toda nuestra arquidiócesis y se los vamos a presentar completo para que no nos quede rincón sin conocer. Pero en esta ocasión vamos a aprovechar este pequeño espacio para hablar sobre la edición de la semana, el contenido de esta semana, que es una formación con valor cristiano. Esta vez hicimos un suplemento, este es el segundo año que lo realizamos, en el que presentamos toda la oferta educativa que la arquidiócesis en las escuelas parroquiales tiene para ofrecer. Así es, eh, como bien dices, es la segunda vez que presentamos los, par los, los colegios parroquiales, eh, León está bendecido, diría yo, porque tiene muchas ofertas educativas de inspiración cristiana. Tiene colegios particulares, tiene universidades de inspiración cristiana y también tiene estos colegios parroquiales que ya eran antes algunos, inclusive, que, eh, la misma, que las mismas escuelas o colegios de, de, y de religiosas. Entonces, eh, en esta ocasión, como bien dices, en su Gaudium presentamos toda esta oferta educativa la cual trae de antemano pues una oferta de valores una oferta de educación en la fe muy importante sobre todo para todos aquellos padres de familia que buscan eh, inculcar a sus hijos los valores cristianos estas escuelas parroquiales de las cuales, ojo eh, aquí vamos a, a decir una cosa, solamente presentamos las de León, sí, pero también en algunos municipios hay algunos colegios en, en, en parroquias y que pues tienen esta, esta fortaleza diría yo de tener una educación de inspiración cristiana Gabriel y bueno Panchate, tú tienes la oportunidad de dar clases a este, nivel ya superior y te encuentras en el abanico de todo, tú, tus salones me imagino que son un collage que vienen de escuela pública, escuela privada, telesecundarias, etcétera, etcétera incluso también parroquiales ¿Qué tan importante consideras tú que es necesario que a los alumnos de hoy en día se les enseñe esos valores cristianos? Eh, pues es, es demasiado importante porque, eh, bueno, aquí hay que entender una cosa, este, eh, al final del día siempre lo hemos dicho, un buen cristiano es un buen ciudadano, entonces los valores son los mismos, solamente que... Pues en ocasiones así como que en este pleito que se trae que, bueno, desde la vista del país, este pleito de, de lo laico, de lo religioso y demás, pues así como que se quiere hacer como una especie de división, ¿no? Pero al final del día los valores son importantes y al final del día, pues es lo que también se les educa, ¿no? Hay una materia que se llama ética, que se les da en el suelo, y entonces, pues de alguna manera se busca inculcarles estos principios, estos valores, éticos, pero que también tienen eco en el ámbito moral. Y es que también yo creo, este, sí existe esta lucha histórica de separar la Iglesia del Estado, pero también ahora se viene un, vamos a llamarlo prejuicio, de los padres de familia que dicen, es que yo no lo meto a mi hijo a ese colegio parroquial porque me lo van a volver un santurrón, porque me lo van a evocar a que sea sacerdote o sea monja, lo cual es un mito completamente, no deja de ser una escuela que la una educación de calidad que se les va a enseñar lo que tienen que saber, ciencia, historia, matemáticas, biología, todo se les enseña y la única diferencia pues, es que existe este valor cristiano que los evoca a ser mejores ciudadanos, mejores personas y nos lo decían cuando fuimos a hacer la entrevista al seminario menor, no solo educarnos para nosotros mismos, sino educarnos para ser parte de una sociedad activa y cada vez mejor. ¿Sí? O sea cumplen todos con los requisitos de cualquier escuela, sea privada o sea pública, porque la SEP los regula. El plus que tienen es la enseñanza cristiana, los valores, la inspiración, la disciplina, eh, los principios. Entonces es algo más, sí. Pero tienen de base, como bien lo acabas de decir, todas las demás materias. O sea, no vayan a pensar que tienen menos calidad en el sentido de las demás materias, o que lo primordial es la fe, no, no, no, no. la fe y los valores cristianos y los principios que se inculcan en las escuelas parroquiales, es un plus adicional a ya la muy buena formación que se les da en los ámbitos de las demás materias. Así es, y para dar pase a una de las secciones más queridas de este café, te quisiera preguntar ¿cuál fue el primer libro que tú leíste? El primer libro que yo leí, y aquí le mando un saludo al profesor eh, José Guadalupe Pérez Núñez eh, nos dejó leer en segundo o semestre de bachillerato a mí me tocó leer El Príncipe de Maquiavelo ah, entonces bueno, o saque traste duro todo luego luego este, <risa> sin preguntas <risa> vamos ¿no? entonces fue el primer libro el profesor eh, el profesor no lo dejó a todos en la, a, a todos un libro distinto, distinto él siempre ha estado haciendo un romance de literatura antigua, ¿sí? de y para atrás. Entonces, él como que no está de acuerdo en estas nuevas literaturas, ¿no? en estas nuevas sagas de, de Juego de Tronos, estas nuevas sagas de, de Estilar, son estas nuevas sagas de, de Señor de los Anillos y otras. Y él como que esa parte No, él quiere el clásico. No, él quiere los clásicos y ahí nos dejó leer, y a mí me tocó leer el Maquiavelo, uh -huh. que la verdad, créanme lo que, costó pues, trabajo, es un libro muy delgadito, yo todavía tengo ahí el libro, lo tengo. Editorial Porroba, pero gracias a ese libro que quizás un poquito más complejo, fue que de ahí empecé a tomar la lectura, después ahí en la biblioteca del seminario que yo estudié en el Cultura de Leones la prepa, leí varios libros de Emilio Salgari y entonces eh, poco a poco así fue me fue gustando la lectura y como bien dices, pues es importante que sigamos inculcando este valor de la lectura a las nuevas generaciones, y es por eso que los invitamos a que nos acompañen a ver la sección de este café, Lo que Chuy dice. Lo que Chuy dice. Hola amigos de Un Café en Gaudium. Esta semana tuve la oportunidad de compartir experiencias con mi buen amigo Hugo García, quien ya tiene varios años de experiencia editando libros en el sector educativo y también en el sector educativo como especialista. Hugo García nos platicaba sobre la necesidad urgente que tenemos de adecuar lo que escribimos para una nueva generación que ya no lee como se acostumbraba a leer antes. Esos libros de 400, 500 páginas que anteriormente eran deleite que eran una actividad lúdica para muchos de nosotros, Hoy es muy difícil que las generaciones los lean. Sí es conveniente que se aprenda y a eso viene la entrevista que amablemente nos concedió y en los próximos días van a ver ustedes en Rutas de Fe, a las cuales les invitamos a verlo. Hugo nos platica cómo es que estas generaciones eh, ya están limitadas o están educadas para leer lo que alcanzan los caracteres de un tweet o una publicación de Facebook pero sin embargo es optimista, nos dice que haya que aprovechar esa oportunidad, esa manera de leer para adecuar lo que nosotros ahora escribimos y que esas generaciones poco a poco vayan aprendiendo y eventualmente lleguen a leer esos textos, tanto para esa actividad lúdica como para lo que significa leer un texto académico, un texto técnico, que hoy en día también son muy importantes. Los invitamos a nuestra ruta de fe, nos da mucho gusto estar con ustedes también compartiendo aquí en Gaudium y esto es lo que Chuy dice. Y continuamos amigos de Un Café en Gaudium y como pueden ver hoy me cambiaron a panchote y se volvió a venir este, el Paqui Francisco Macías, héroe de nuestras portadas. ¿Cómo le hizo? No les voy a decir pero tiene que ver con la cajuela, así le hizo para venirse sin que nos diéramos cuenta. Paqui ¿Cómo estás? Muy bien Gabriel, muchas gracias por la invitación y aquí nos arrimamos, más bien venimos de agregados a, al café. Muy bien, ¿qué te ha parecido aquí la visita que estamos haciendo a San Juan de Llanos? Es muy, muy bonito, muy pintoresco, me gusta, este, se respira muy bien, hace falta. Eh, sí. Salirse un poquito del smoking, ¿no? De la rutina, sí. Este, esta vez en el periódico también tenemos una entrevista que le hicimos a al profesor Leonel Zúñiga en el que nos platicaba sobre la situación de pandemia y estudiantes y una de las partes medulares que él nos platicaba era que la pandemia nos obligó a usar las tecnologías y eso obligó a que dos generaciones se encontraran, la generación de los chavos que ya no entendemos y los maestros grandes que tenían celular porque tenían que tener, pero no sabían usarlo, no, no podían conocer. ¿Tú, ¿Tú cómo los viste a los maestros? Porque pues, los dos somos papás de adolescentes y pues tuvimos que ver cómo los maestros le batallaron. Yo en mi caso con mi hija sí vi que algunos maestros le batallaron. Sí, Leo. Se, se notaban temerosos porque era un territorio que nunca habían tocado, entonces a la hora de que les dicen, ¿sabe qué? Nos vamos a la casa y las clases son vía a distancia, uh -huh. hay que usar el celular y meterse a un sitio, descargar una aplicación y uh -huh. cosas que, pues, ¿no? Sí, y es que no fue solo el reto para los maestros, fue el reto también para nosotros como padres de familia empezar porque fuera de WhatsApp y Facebook, pues la mayoría no, no, no la hallábamos y ahora que era Classroom, era el Zoom, y que si no era el Zoom era el Meet, y que si no era el Meet eran <risa> <risa> en otras plataformas y tuviste que hallarle. Y, y yo creo que el maestro Zúñiga tiene razón Sí, dos generaciones, yo creo que más de dos, tres, cuatro generaciones lograron empatarse Los abuelos, yo creo que los también tienen estar ahí Cuando los papás salen a trabajar, bueno salimos mm. pues Los abuelos entran al kit y también se meten a las redes Así es, porque hay que recordar que según datos del INEGI El 40% de los estudiantes este antes de la pandemia eran atendidos por los abuelos Eran los abuelos los que están al pendiente Pues entonces ellos tuvieron que entrarle también a conocer redes sociales Tal vez hasta algún... Viejito tuvo la oportunidad de tener su primer celular en la pandemia. Eh, sí, es, un, es correcto. Yo creo que no se habían topado con esa dificultad. Este, al principio difícil, pero ahora ya se volvió cotidiano de que, a ver mi hijo, ya es hora de la clase, métete al Mido o qué sé yo. Así es. Sí. Y es que la tecnología, lo decíamos que hace 20, 30 años que la tecnología iba a unir a los que estaban lejos. No, ni pensaron. Y, ni, y no pensábamos que esto iba a pasar realmente. Esto era algo de los, de los supersónicos, así nada más. Era lo que nosotros teníamos que usar, pero por la caricatura. Sí. Y, y aprovechando que la tecnología sí une a los que están lejos, queremos mandar un saludo muy especial al padre David Pérez Cruz, de la diócesis de Papantla, que el día de mañana cumple su quinto aniversario de ordenación sacerdotal. Ahí tuvimos la oportunidad de conocerlo en un encuentro de comunicadores en Ciudad Juárez y bueno, Paquito tuviste oportunidad de platicar con él, fuiste su primer encuentro con la diócesis de León. Así es, este, el padre es una persona muy, muy afable, muy sociable, muy, pues la verdad, muy simpático y dedicado a, a su labor. Es Así es, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, le deseamos mucha suerte en los muchos años que venga por delante para su este, ministerio. Y además tenemos una sorpresa de que el Padre David nos mandó un saludo y un mensaje para la Arquidiócesis de León. Vamos juntos a ver. Les mandamos un fuerte saludo a nuestros hermanos de la Arquidiócesis de León y a los jóvenes que están al frente de un café en Gaudio. Soy el Padre David. Estoy cumpliendo cinco años de sacerdote y me encomiendo a sus oraciones. Que Dios los bendiga. Continuamos amigos de Un Café en Gaudium y seguimos aquí con esta personalidad invitada con mi tocayo Francisco Macías del Break. Tocayo, dinos dónde se puede escuchar tu programa, ver tu programa. Bueno, lo podemos ver en YouTube, en Semanario Gaudio. Ah, sí, es Semanario Gaudio. Así es, en YouTube, este Semanario Gaudio, y ahí te aparecen todos los programas de, del break. Y también el café. <risa> <risa> ya lo saben amigos, estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. También estamos, el café si sí está en Spotify. Entonces ahí ustedes pueden escuchar estas melodiosas y grandiosas voces. Además... Les pedimos que se suscriban al canal de Semanario Gaudium, ahí van a encontrar ustedes tanto los videos de El Break con el Francisco Macías y El Café en Gaudium, Rutas de Fe y otras entrevistas que tenemos para ustedes.